¿Se siente abrumado o abrumada por la gran variedad de productos y todos los consejos de amigos y familiares acerca de su nuevo bebé? ¿Qué debe hacer? ¿Qué artículos debe comprar? Los siguientes son algunos consejos de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor. Información para papás primerizos sobre la seguridad en el cuarto del bebé. Comenzamos dándole una buena noticia. Hoy en día, los productos para bebés son mucho más seguros que cuando sus padres enfrentaban las mismas decisiones. Hablemos ahora sobre 10 importantes consejos de seguridad que son clave al comprar productos de bebé y al preparar su hogar para su nuevo pequeño. Número 1. Comience con una cuna que cumpla con las normas de la CPSC, las normas más rigurosas del mundo. Las nuevas cunas no tienen peligrosas barandas móviles. Además, son más fuertes y es requerido sean puestas a prueba antes de estar disponibles a la venta. Verifique la fecha de fabricación de su cuna para asegurarse fue fabricada después de junio del 2011. Esa es la fecha en que las normas comenzaron a ser obligatorias. Número 2. Si el espacio o costo es una preocupación o si necesita movilidad, usted puede usar un corral portátil para que el bebé duerma en él. Y siguiendo con las buenas noticias, la Comisión reforzó la norma para corrales fabricados después de febrero del 2013. Al igual que con su cuna, verifique en la etiqueta del corralito de su bebé la fecha de fabricación. Use solamente el colchón que se vende junto con el corral. No ponga el colchado ni almohadas adicionales debajo del bebé. Esto puede crear un espacio donde el bebé puede quedar atrapado y sofocarse. La comisión se esforzó por lograr hacer de los corrales para bebé una alternativa a las cunas segura, y ahora lo son. Número 3. Si nada es mejor para la seguridad del entorno en que duerme su bebé. Lo único que debe tener la cuna adentro es una sábana ajustada al colchón y el bebé. Nunca añada almohadas, colchas, edredones o cojines a ninguna cuna, moisés o corral de bebé. Las colchas o edredones pueden colgarse en la pared, Solo asegúrese de mantenerlas fuera del lugar donde el bebé duerme. Número 4. La Academia Americana de Pediatría recomienda siempre acostar a su bebé a dormir boca arriba. Póngalo en una cuna, moisés o corral que cumpla con las normas de seguridad actuales. Y de nuevo, nunca coloque el bebé sobre almohadas ni alcolchado colchado adicional en el lugar donde duerme. La colocación adecuada de la cuna puede prevenir situaciones de vida o muerte. El siguiente consejo es clave para recién nacidos y bebés que durante su primer año pueden alzarse y levantarse. Número 5. Nunca ponga una cuna cerca de una ventana. Un niño o una niña puede agarrar el cordón de una persiana o, peor aún, enredarse en él. Lamentablemente, un niño muere cada mes por un cordón de persiana o cortina enrollado en su cuello. Bien. Ahora que ya creó un entorno más seguro para que su pequeño duerma, lo siguiente es lo que debe recordar al comprar otros artículos de bebé y al preparar su hogar para su llegada. Número 6. Cuidado con los cordones. Ya mencionamos que debe mantener la cuna lejos de ventanas por varias razones. Use persianas sin cordones como una alternativa más segura. Dichas persianas están disponibles en tiendas cerca de usted. Tenga cuidado también con los cables de monitores para bebés. ¿Sabía que un bebé puede alcanzar el cable de un monitor, enredarse en él y estrangularse? Por eso, mantenga los monitores para bebé y sus cables a por lo menos 3 pies de distancia de la cuna. Número 7. Las sillas altas son convenientes para la hora de darle de comer al bebé. Siempre use las correas de seguridad asegurándose de que el poste entrepierna quede entre las piernas de su bebé. Ese poste previene que niños se deslicen y se estrangulen en la bandeja de la silla alta. Número 8. Probablemente ya sepa que cuando los niños pequeños comienzan a gatear o a caminar, su casa debe ser actualizada para proveer seguridad a su pequeño. Esto incluye fijar televisores y muebles. Los muebles y televisores sin sujeción pueden caerse sobre los niños que trepan o exploran. Existen maneras de bajo costo de fijar los muebles. El hacerlo toma tan solo unos minutos y puede salvar la vida de su hijo. Número 9. Las carriolas o cochecitos de bebé facilitan el salir a pasear con su pequeño. Pero al igual que con las sillas altas, preste atención a dos cuestiones de seguridad. La primera. El cinturón de seguridad mantiene en su lugar al bebé. Un bebé sin cinturón de seguridad puede rodar hacia los lados blandos del cochecito y sofocarse. Segunda cuestión. Asegúrese de que el poste de entrepierna esté bien colocado. De lo contrario, un niño puede deslizarse por el espacio entre el asiento y la bandeja o la barra de sujeción y estrangularse. ¿Y el consejo número 10? Conéctese con la CPSC para más información sobre productos más seguros para su bebé. Puede conectarse de las siguientes maneras. Visite seguridadconsumidor.gov, donde encontrará información sobre productos retirados del mercado. Llame a nuestra línea de ayuda al 1-800-638-2772. Síganos vía Twitter en seguridadconsum y suscríbase a nuestro canal de YouTube en español. Al conectarse, obtendrá información sobre productos retirados del mercado y sobre la seguridad del bebé. Hagamos un resumen. 1. Use una cuna que cumpla con las normas de seguridad actuales. 2. Verifique que el corralito de su bebé haya sido fabricado después de febrero del 2013. 3. Mantenga la cuna libre de almohadas o colchas. Sin nada es mejor. 4. Acueste a su bebé a dormir boca arriba. 5. Coloque cunas lejos de peligros relacionados con cordones y cables. 6. Ponga persianas sin cordones. 7. Use las correas de seguridad de la silla alta. 8. Fije muebles para prevenir se vuelquen sobre niños. 9. Use el cinturón de seguridad del cochecito para bebé. 10. Conéctese con la CPSC para mantenerse informado. CPSC representa seguridad, especialmente la de su bebé y de toda su familia.